La doctora Manjarrés, que como cada jueves está con nosotros, hoy viene a hablarnos acerca de la posibilidad de prevención o detección a tiempo de las posibilidades de un suicidio. La depresión. Ah, sí, así es que vamos a, vamos a ver qué nos trae con relación a este tema. La doctora Manjarrés, desde Colombia, la hermosa y nunca bien... Eh, ponderada. Eh, ponderada Colombia. <risa> la gran Colombia. Hey, una gran nación. De no solamente con una historia preciosa. Bueno, hace poco, doctora, cumplió 75 años de muerto eh, el, el líder político, abogado, Jorge Eliezer Gaitán. 1947 creo que fue que lo mataron estrella, en, el eh. en el Bogotazo. Estrella. Sí, no, el no, Bogotazo. no, no. Una estrella. No solamente como abogado, sino como político. Nuestra escuela, Adelante, doctora. Nuestra escuela, nuestra escuela de formación política, vale decir, de la Fuerza Nacional Progresista, presidente Ramón Cáceres, utiliza mucho sus, sus, sus defensas. Textos. Sus sí. Textos. sí. Uh -huh. Buenos días. Así es. Muy buenos días. Luego, muy ten bueno, muy Luego tenemos que hablar para coordinar una visita a Colombia. Claro que sí, acá los esperamos. Eh, como estaba diciendo Amado, pues eh, últimamente hemos tenido lamentables pérdidas en nuestra región de personas, hombres jóvenes, varios, sí. porque ayer incluso estaba hablando con uno de los regidores de, eh, de Salcedo, ¿eh? y me informaba que tres adolescentes también se habían suicidado a lo largo de este mes, hombres. Entonces, hemos tenido varias pérdidas en nuestra sociedad. Esto implica que debe haber una reflexión al respecto de qué está ocurriendo y empecemos con las cifras. En el 2019 se reportaron 360 casos de suicidio, 2019, antes de pandemia. El año pasado se duplicaron. Fueron casi 700 casos de suicidio. Sí. O sea que estamos hablando de que eh, hay otro indicador más y este uno de los más preocupantes se diría más tangibles, de que hay esa crisis de salud mental post pandemia de covid que bien lo anunció la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, que además ha sido una tendencia no solamente en la República Dominicana, sino una tendencia en el mundo. ¿sí? En este momento, cada 40 segundos, una persona en el mundo toma la decisión de terminar su vida. Y en la República Dominicana, el 80% de los que se suicidan son hombres, hombres jóvenes. ¿Sí? Hombres que están entre los 25 a los 45 años. Entonces, esto tiene que ser un alto en el camino. Ayer, y celebramos, eh, quiero celebrar, eh, la aprobación de la ley que tiene que ver con el autismo, el derecho neurodivergente, un importante tal y lo que es la legislación en la República Dominicana. Sin embargo, estamos viendo que todavía estamos muy lentos, muy tímidos y poco eficientes en crear políticas claras de salud mental. La salud mental y la salud física están así, sin la una no hay la otra. Entonces, tenemos que te entender que si en nuestra familia, y aquí vamos a empezar con la responsabilidad de cada uno de nosotros, si en mi familia yo sé, por ejemplo, que hay gente diabética, que tengo que hacer yo cuidar, comer menos azúcar, hacer ejercicio, porque yo sé que la probabilidad de que yo sea diabética es alta, de que mi hijo sea diabético es alta. Mismo mecanismo con salud mental. Si en mi familia sé que hay personas diagnosticadas o sin diagnosticar, ojo, porque como tenemos muchos prejuicios de, de que el psicólogo es para los locos, que el psiquiatra ni decir y demás, más las dificultades económicas reales que hay, de lo costoso que es el acceso a la salud mental, de las escasas coberturas de los seguros. Entonces... Eh, es cierto, hay muchas personas que no están diagnosticadas, pero si usted sabe, tiene un familiar que dura meses, no trabaja, no se levanta, llora, se desmotiva, eh, o tiene una emocionalidad como plana, o sea, como, como uno dice en buen dominicano, que no le da frío ni le da calor, alguien que le da mucha mente a las cosas, alguien... Alguien que no pueda llevar su vida cotidiana normal, estudiar, trabajar, incluso eh, horarios de dormir normales, no come con normalidad o come mucho, come demasiado poco, durante tiempos prolongados, ¿sí? Porque esto nos puede pasar a todos por algunos días, normal en los procesos de duelos, pérdidas, estrés, eso es normal, pero cuando se sostiene en el tiempo ya no, ya podemos estar pensando en una psicopatología. Entonces, sí, yo sé que en la familia hay antecedentes de salud mental diagnosticados o sin diagnosticar, tengo que cuidarme y tengo que cuidar a los míos y tengo que tener un estilo de vida saludable, porque cuando hablamos de suicidio tenemos que trabajarlo en los tres niveles de atención, ¿sí? atención primaria, que es la prevención, promoción de la salud mental, es, es, es sobre todo el desarrollo de la inteligencia emocional, somos un país de analfabetas emocionales, entonces, analfabetas emocionales crían sus hijos, desde luego, también siendo analfabetas emocionales. ¿Qué es ser un analfabeta emocional que ni siquiera puede identificar lo que siento? ¿Cómo te sientes? ¿Qué sé yo? Yo siento una cosa, o yo me siento bien, yo me siento normal. ¿Y qué es sentirse normal? Bien tampoco es una emoción, alegría, entusiasmo, paz, optimismo. ¿Cuál es la emoción que sientes? La conciencia emocional de lo que tú estás sintiendo, la conciencia después de tener esa identificación de la emoción, el saber cómo regular esa emoción, el saber que las emociones negativas también existen y, no, y son necesarias, porque si tenemos una pérdida, si tenemos es necesario sentirnos tristes, lo normal, somos seres humanos, es necesario estresar y, y que no debemos de dejar de validar las emociones del otro, o sea, decirle al otro, y tú te pones así por eso, ah, pero eso no es nada, yo no lloraría por eso, le estás quitando importancia a lo que el otro hace. Ay, eso tú no le mente a eso, ponle mano a Dios y ya, no. Eso es ignorancia, eso es poder cohibir al otro, desprezar, y vamos acumulando estas cosas. Entonces, no tenemos una educación emocional que debería ser un eje transversal en la educación. Educación, desde el preescolar, ¿cierto? Pero es una es transversal formal en la educación, como dice la educación en valores, ¿sí? y en la universidad, seguirlo trabajando. En Harvard, la, la asignatura que más inscribe la gente es felicidad. Felicidad, cómo ser feliz, inteligencia emocional, o sea, la asignatura que más estudiantes siempre tienen, hay un montón de, de secciones abiertas. Debería ser obligatorio en nuestras universidades también, ya que en casa no, lamentablemente no lo hemos aprendido. Entonces, esa es la parte primaria, ¿cierto? Buena alimentación, meditación, eh, una buena gestión de emociones, un buen ejemplo en hogar, control de consumo de alcohol y drogas, ¿sí? El, el asistir el acompañamiento de un profesional de la salud mental, así como usted tiene que chequear es un chequeo médico de rutina. Lo mismo pasa con la psicología. Esto no es para cuando estamos muy mal únicamente. Entonces, cuando ya una persona presenta algún síntoma, ahí viene la parte dos, ¿sí? el segundo nivel de atención. Oigan, hay mitos. Ah, que el que dice que se quiere matar es para llamar la atención. No, eso usted no lo puede decidir es igual de grave que alguien realmente tenga la intención de hacerlo, que fantasee con esto o que en un momento diga, "Ay, me quisiera morir, yo para qué vivo." O sea, de todas maneras hay un problema de base, entonces desde que una persona tenga este discurso, que hay que hacer buscarle ayuda profesional, a que no quiere ir obligado, obligado. Porque así como cuando usted, por ejemplo, tiene un dolor y todo el mundo dice, "Ay, ese es un apendicitis." Y usted dice, "Ay, no, yo no quiero y lo llevan obligado a la emergencia, es lo mismo, esto es una emergencia, de salud mental. Tenemos que llevar al mismo nivel de importancia y de tenerlo aquí claro, la salud mental y la salud física. Nadie le pregunta a uno si uno tiene un hueso roto, ¿tú quieres que te llevemos al ortopedista? ¿Será que hay que operarte? Nadie te pregunta eso, te llevan aunque tú estés boceando que te dejen en la casa. Entonces, tenemos que reconocer cuando otro ser humano está pidiendo ayuda y buscársela como sea que buscarles ayuda. Hay dos tipos de ideación suicida. Uno se llama ideación suicida simple, que es cuando a la persona le pasa rápidamente la idea de quitarse la vida, que empieza con un desencanto, de, como yo, como cuál es el sentido de mi vida, como que me motiva, como que nada me gusta, como que... ¿sí? Eh, ni una fiesta, ni un compartir con amistad, no, no, nada, la vida no me sabe a nada. Y hay una ideación suicida elaborada. ¿Qué es la ideación suicida elaborada? Es cuando la persona ha pensado cómo quitarse la vida, de qué manera, en qué momento, a qué horas, utilizando, ah, qué si con y no, qué si me tiro de allí. Ese detalle que planifican incluso cómo sería su muerte, que, deja, que han empezado a arreglar incluso sus asuntos, que si las deudas, que si los documentos, que si informarle a la familia, a los familiares, cómo están sus cosas. Eso es ideación suicida elaborada. Cuando tenemos una ideación suicida elaborada, que ya llegamos a ese nivel, esto es una alerta roja, hay que salir corriendo, no corriendo, huyendo. Como cuando alguien, uno está seguro que le está dando un infarto y nadie lo piensa y hay que llevarlo. Hay que hacerlo. Siempre que alguien les hable de una, de una ideación suicida elaborada, hay que ir corriendo. Y en esos casos, no solamente basta con psicología, sino vamos a necesitar un trabajo interdisciplinario, psicología y psiquiatría. Porque ya el Estado de esta persona es bastante grave no tenemos que tener miedo a decirlo no nos tiene por qué dar vergüenza usted no le da vergüenza decir que le duele el estómago que le duele la cabeza que le salió una masa en un sitio usted no tiene por qué darle vergüenza tener un problema de salud mental porque además usted no está solo esto es un problema la depresión que es la principal causa de el, um, del suicidio, lo tienen millones de personas en el mundo, millones. Usted no está solo, no tiene por qué dar vergüenza, usted, porque esto es lo otro, la gente cree que soy una carga para mi familia, usted no es una carga para su familia, usted es una bendición para su familia. Lo que pasa es que hay tanta tristeza y tanto desencanto de la vida que puede venir de dos orígenes o la combinación de ambos, bien sea por eventos traumáticos altamente difíciles, estresantes en la vida de una persona, pérdidas, abuso sexual, cualquier tipo de violencia, eh, ¿sí? desamparo, varios eventos fuertes en la vida o también por una descompensación de tipo bioquímico. ¿Sí? alteraciones de tiroides, alteraciones en líquido, muchas otras sustancias que hay dentro del cuerpo entonces muchas veces la combinación de ambas entonces aquí es donde tenemos que activar inmediatamente la ruta de, de, de atención muy importante hombre, la, de la, la activación pequeña, de, la de las rutas de, la de atención Mira, es supremamente importante esa parte y si ya una persona sí, pero, ha aquí, intentado pero, suicidarse es muy importante que tengamos en cuenta que hay que activar la ruta, es decir, no es solamente, hace ah, se toma unas pastillas, se lleva a la emergencia, que se entonces, sí, que no, hay que, los médicos tienen que reportar esto, a este paciente que mandarlo a psicología, a psiquiatría, y tiene que seguir un tratamiento, nadie atenta contra su vida y puede seguir como nadie, ya se me quitó, ¿sí? Eso no fue que, hay me levanté hoy con una cosa y se me quitó, no, esta persona necesita un acompañamiento, y esto es intervención de tercer nivel. La familia, los amigos y todos alrededor tienen que estar conscientes del apoyo que necesita esa persona y del seguimiento que necesita esa persona. No sé si tienen alguna Bien. pregunta o comentario en el estudio. No sé si los muchachos acá tengan alguna no, no, es saber solamente si dentro de ese proceso las personas que ya han estado en manos de profesionales finalmente logran salir de ese trance y hacer su vida normal y terminar sus días sin el intento de suicidarse. Bueno, en la acompaña, depende cuál sea la patología de base, ¿sí? así como en salud física hay enfermedades que son transitorias, aunque sean graves, pero se curan. Pero hay otras que son crónicas, es decir, no se curan, pero sí se controlan, es igual en salud mental. Puede ser que esté pasando por un episodio depresivo mayor, una cuestión que con terapia y medicación por un tiempo supete por ejemplo, secundario secundario, un duelo mal manejado o algo así, que antes no tuvieran antecedentes y no haya problemas. Y hay otras personas que si tienen otro tipo de patología de base, ya una depresión crónica, una distimia, entonces eh, sí si van, si van a tener una situación crónica, como cuando uno tiene hipertensión, que es para toda la vida, pero tú lo puedes controlar, puedes tener una vida normal, puedes ser feliz, pero necesitas un acompañamiento permanente a lo largo de tu vida, ...de psiquiatría y de psicología... ...y eso no tiene nada de malo... ...hay que normalizar las cosas... ...hay que normalizar la salud mental... ...y la atención en salud mental... ...bien... ...muchas gracias a la doctora Andrea Manjarres... ...directamente desde Colombia... ...con este tema interesante... ...sobre todo las familias... ...los que están alrededor de la persona... ...afectada con... ...con esta situación... Eh, ...para que puedan verdad... ...de alguna manera ayudarlo y evitar... El desenlace fatal. Así es que gracias, Andrea, por este y todos estos temas interesantes que nos trae cada jueves de cada semana. Gracias. Hace buen día, doctora.